Lo prometo Puto carrilea solo, tío ¿Y eso? Ah, o sea Un Gengi eh, rollo 1000 mil de, mil de IP, ¿no? 1000 de IQ, tío Dios, ¿y qué haces, y yo? Bro, se le pira la peña, ¿no? Se le pira muchísimo que Realmente es muy, como te he dicho siempre No es la caña, ¿no? El simple hecho de que eh, Puedas llegar a estar en contacto, en, en contacto Con la naturaleza de pequeño Eso lo gloria, encargante de los animalillos Y tal, eso es la polla, ¿no? Realmente, pienso yo que, que une mucho, ¿no? Vaya tela el un tío Del personaje ese O sea, este personaje no mata una mierda Pero, pero revienta, tío, la mayor parte del tiempo O sea, fuera coña. coña Me revienta el man, increíble Muchos exámenes de llevo y eso eh, ¿Dónde está, tío? La peña, voy a quitar la barrera Ah, allí Vale, si es ese, vaya tú, tío Es que lo, le parte el meta, tío O sea, le parte el meta, pero realmente, tío Está roto este personaje, gente Si queréis ganar, o sea Si queréis ganar todas las partidas Es súper, súper raro, pero me... O jugarlo, os va a gustar La verdad, yo, si está muy chulo Yo he llegado ya casi a oro, o sea, está enorme Os lo juro, eh Vaya stun en la puta cara, bro Vale, ahora Hostia cagada, bro <risas> Mi primera ulti con el man, tío Bueno, igualmente, da igual, ¿sabes? Carrilea solo el pibe este, os lo juro, tío Carrilea solo What? Hermano, que te meto un stun en la cara <risas> Nada de loco Este personaje es frielo, eh, o sea, lo prometo Perdonarme a ver Frielo, frielo, tío No he muerto ninguna vez, chaval Oh, he matado tres. No los exámenes bien Hice un examen de biología Y el de mate Saqué más nota ahora eh... Saqué Un 775 Le tu huevo Esa estar tari, campeón Qué alegría Mira que estás mejorando un huevo, eh O sea Desde que volvisteis, por supuesto A las clases eh, presenciales, ¿no? Ya me entendéis a lo que me refiero Es que es normal también Y eso, campeón O sea, te inquietaba algo Uh, ¿qué somos? ¿Qué somos, tío? Plata 5 Tío, no tiene sentido, hermano stop. O sea, ¿Qué? es que no tenía ningún sentido Que a mí me pusieran no con peña tan potente Es que es imposible, hermano Es que era imposible, tío Que me pusieran con peña y es que sacía 40 kills It's Yo entiendo que por cada Por la que he liado jugando en el early game En el early haces, alas, pero wow Increíble, plata 5, ¿eh? Tú un stun en toda la cara Barrera reiniciada Atentos, ¿eh? ¡Bur! ¿Cómo te comes eso, tío? ¿Cómo te comienzas eso? Es brutal este personaje. ni con ni picante, me digo campeón, ¿en serio? Que duro, ¿no? Madre mía, ¿cómo meto, tío? Tío, exagerado, gente. Este personaje no tiene sentido, no tiene sentido. En algún momento lo van a, lo van a nerfear ¿no? O sea, está bien loco, tío, que habla. Y esto es un arranque, tío. Su plata 5! Tengo que ganar todas las partidas, gente. Uh, me voy de fl me voy de flipado, tío. Sí, medio de flipado y no tengo healer. Ajá. Uh. uh, uh. Dios, guardiós allá de este plan. Y yo este personaje me han matado por matarme ya, ¿eh? Todos con este personaje. Siguen estando ahí, gente. ¿eh? A ver. Ouneado, gente. Ouneado, mira, o uneado. Tío, exagerado de champ, tío. De loco, chaval. O Sabes que es de loco, tío. Yup. Vale, lo voy a tirar ahí, gente, ¿eh? Lo voy a tirar ahí, tío Lo voy a tirar ahí porque es que si no me muero Me hace mucho counter, eh Me hace muchísimo counter, tío Me hace muchísimo counter ¿eh? Qué roto, cabrón Qué roto que está este personaje debería, haber, debería haberlo utilizado antes, tío O sea, debería haberlo utilizado antes Pero de verdad, eh O sea, tío, Está roto, chaval, eh Está rotísimo, bro Grande sabes y que mono, tío. Muchas gracias, campeón, por entenderlo. Lo siento, la verdad. Yo te lo prometo que era porque quería traer. Eh, ya se, se te echó de menos este fin de semana un huevo, eh. Un huevo, campeón, te lo prometo. Yo os lo prometo que en ese aspecto intenté con buena con buena intención traer Fortnite porque escala de diferente manera, ¿no? Por supuesto, en Twitch y YouTube, la verdad. Nada, este personaje está roto, tío. No tiene sentido, no tiene sentido. ¿Ahora qué? ¿Quién te cura? Eh? Ajá. A mí me curan los míos porque la hemos, la hemos liado, o sea. Un hecho gente. Tío, ya, está, ya estamos aquí, gente. Hemos ganado ya, tío. Detrás de mí, ¿dónde? <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Qué roto que está este personaje! <risa> ¡Qué roto que está, coño! ¡Qué roto que está! ¡Victoria! Hermano, o sea. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene ningún sentido, tío Ningún sentido A ver, sí, y yo, y yo, Moira, tío Qué asco de pilla, de piba, tío Ay, yo, increíble, hermano Es increíble, chaval, lo que mete con Moira Es que ni poniendo, ni poniendo aquí el escudo Me dejan salir ah, La vida, eh A ver, podemos ganar, siempre y cuando, por supuesto, me hagáis un... Ya me entendéis, no me mata a la Moira, tío O sea, con Moira tuneada gano Voy a tener que estudiar a la gente, a ver. No, qué putada. No puedo, eh. Ahí. Madre. Es imposible matar a Moira. imposible is nothing. La barrera, mi barrera ha fallado. Cabrón, pues como para no fallar. Estoy solo, tío. En el side, bro. Estoy solo. Muy, muy buena del equipo enemigo. Han jugado muy bien. Han jugado muy, muy bien, tío. Hostia, ¿cómo? La puedo liar, gente, eh. O sea, la puedo liar. Muy buena esa, bro. Hermano, ¿y eso? Vale, vale, vale, vale vale que emerge del caos. Tengo ulti, eh Tengo ulti, tío eh, para la cosa que voy a hacer en Minecraft Lo voy a dejar para luego voy a hacer una granja de hierro eh, Cuádruple, yo Y luego, eh O sea, con la otra, con la otra ¿Pero qué ibas a hacer, campeón? como una granja cuádruple de hierro? Qué El chupo o usarlo eh, cuando te fame Cuando te famen, claro, ahora, eh. ahora Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora porque tenía la ulti del puto Lucio Vaya, vaya ah, god oh, Dios, hermano, la lío Este personaje la lía, gente, ya está Se acabó, no, no hay otra Este personaje es el mejor del juego ¿Cómo? No lo sé Pero bueno, reiniciada. entenderme que yo Que yo, sin jugar a este personaje, soy la polla ah, No, no, no, no, no. padre, no Aquí morís todos, loco O sea, aquí morís todos O sea, pero torísimo ¡Ah! Déjame poner la barrera, perro Vale, vale, vale me ha copiado el hijo de puta Qué cabrón, tío No vais a salir de ahí igualmente, perro No, puedo, no podéis salir de ahí Vale, vamos a poner la barrera ahí Perfecto a... Tenemos que matarlo, ¿eh? Dios, cuánta vida Es lo que dice Fanzaro tú La verga, güey Vamos a darle lo de la vida Tenemos que matarlo, gente Hostia, no lo he tirado, gente Qué putada ¿Puedo tirarlo? Es el tanque el que debo de tirar, gente Para ganar, sí Vale, buena Aquí atrás bueno, va. Uf, Me he muerto, ¿eh? Qué buena, coño ¿Cómo juega el equipo? ¡Ole! Let's go De locos, tío De locos Sí, porque necesito hierro Que tengo un tío Tenemos que ir todos juntos Vale, ya entendí, ¿no? Hijo puta, ven para acá, anda Son cerdos Entendí, entendí, entendí Dios, lo que le quita, chaval ¿Sí o qué? O toma Quédate ahí en medio, sos perro Vale, vale, vale Carrileazo, ¿eh? Carrileazo, gente sí, Si sí me sale bien, carrileazo Si sí me sale bien, si sí me sale bien Tenemos, tenemos, tenemos que meterle tenemos que capturar, ya morimos o sea, En plan, bueno, morimos Un no, más muerto que mortín Vale, tú en el Gengo, ¿no? En el Gensi tío, allí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo Creo Nada nos ganan, gente, qué putada Nada nos ganan, tío Qué putada, muy buena, GG En el último segundo ganaron, tío Qué putada, bro Nadie tiene R para tirarla Si lo hubiera, eh, si lo tuviese y, y, y él también, y tiene Minecraft Pues GG, ¿para jugar a ver, más divertido, claro. O sea, se puede hacer. Podéis hacer ambos amb amb las dos cosillas. No, haceros el juego. El Overwatch 2 es el único eh, juego multijugador en, en Play que no necesita plus. Literal. Bueno, y el puto Fortnite, ¿no? O sea, en su momento creo que tampoco necesitaba, básicamente, ¿no? Hostia, qué buena. No me jodas. Solo muera. En serio. Vamos a ganar el último momento. De loco el equipo, tío. Muy buena, chaval. Muy buena, tío. Qué marcada de polla. Qué marcada de polla, tío. Hay mucho más. Hay mucho más juego que sea... A ver, claro. Yo es que hace mucho tiempo, Fancero, tú y, y a veces Ahora que no juego en play. Literal. Inamovible. ¿sí? Está roto, tío. No lo no, entiendo. ¿Dónde va, yo? ¿Dónde va el Lucio? ¿Dónde coño está el Lucio, tío? O sea, perdón, el Lucio, digo, ¿dónde está? Tenemos que matar al Lucio. Es que tienen dos overhealers de esto, de lo que dice Fancero, tú que está roto, tío. ¿Dónde va tú y yo? Que te copia, ¿no? Te copia de mí, ¿no? Te copia de mí. ¿Para qué? Si yo soy pro, Que tú tengas traje, cabrón. A mí me enseñó el maestro Mutenroy ¡Julio! Julio Escúchame que yo soy pro, compadre. Fuera de aquí. Tanto potencial. vea cómo mete el personaje, compadre. Toma, mira. Para ti mi cola, como le ve, me, me harto reír, ¿eh? Ese personaje. Nada, no, nah, voy, voy a cubrir, voy a cubrir. Estoy flipado, qué? No puedo morir yo, eso un mural yo. Gracias. Hostias, vaya mierda de pantalla. 10 minutos y me voy no pasa nada, campeón, estar y Hombre, también tienes que divertirte y disfrutar, ¿no? Aparte que este, este, bueno, esta semana, tiene a priori, no tienen mucha LOL No tienen muchos deberes general. Ni exámenes, menos mal Mañana ponen el evento de Halloween en el Overwatch Y con ello el parche de cambio de oro Qué guay ah, Lo que pasa es muy caro, campeón, ¿no? córtelo tú Son súper caros, tío Los trajes Joder, yo me he quejado Bueno, no me he quejado del Valorant Pero ya me entendéis, ¿no? Hostia, la leche Es demasiado caro Mierda ¡Uf! Ello, qué guarro, qué guarro, yo que no lo matan. Uf. Vamos. Eh, están, están guay, son bonitos en los trajes. Lo único malo es que son muy caros los pues. de Ari. Hiper caro, diría yo. O sea, literal. No, tío. Hmm, qué putada, chaval. Pero creo que serán por monedas de evento las de, de Halloween. Hostia, igual que lo del multiverso, ¿no? Pues mira, no, no estaría No estaría mal el poder llegar a desbloquearlo, ¿sabes? Jugando. Por horas de juego. Tío, cómo nos han quitado el side. O sea, no lo entiendo. Uf, qué putada, tío. Va a ser una putada terrible, ¿eh? O sea, quitarlo de aquí va a ser una putada terrible. Te tengo voy que, tengo que matar a, a, a... O sea, tengo que matarla a este, a este, gente. Eh, ya está, yo. Mmm, overwatch, van a ver esta, tío. Estoy, estoy utilizando chetos por jugar a este personaje. No tiene sentido. Te acabas de equivocar, hermano. <risa> me ha cogido a mí, hermano. ¿De bar? ¡Hostia, que casi me pumbe Con la ulti Vale, vale, vale, vale la he, Me la he marcado Me la he marcado con el escudo, gente Eh, piedra What the fuck is this shit, bro? ¡Juega solo! yo, no puede ser que este personaje se tan chete. ¿Por qué no lo he utilizado antes, tío? ¿Por qué no lo he utilizado antes, chacho? O sea, a ver, a eso es muy poco probable que le debo He tiro rocas que rebotan Pero, hostia, la leche Lol, ¿estáis viendo esto? A ver, Zaryfanzero tú si queréis ganar todas las partidas, ponerse ponerse tanque O sea, ponerse este puto tanque, eh No tiene sentido Y mirad que voy a, voy a utilizar mi ulti en el momento concreto A ver, ahí, ¿no? Casi, eh Mirad, atentos a la ulti, eh Atentos a la ulti No, te, no tengo, ¿no? Vale Qué buena, tío Qué buena, macho O sea, vamos para allá, ¿no? De una, ¿qué os parece? ¿Le damos o qué? ¿Pero dónde vas con la ulti? Si te y ya está, bro Mamá huevo. ¿Cómo que fue a tope? ¿Sí o qué? Pues toma No está aquí Hostia, hostia, hostia Va, Reaper mismo, gente Me da igual, chaval A lo que sea, compadre Si no pillo uno, pillo dos Mira, pila Lo importante es ganar Barrera Guau, de locos, eh Esto es de locos Y yo, ¿qué hace aquí? Y yo, el Lucio creo que tiene problemas, eh Como tenga la... Uf. ¿Ahora qué? Ahora ya no tenéis un ¿no? Ahora soy muy chulitos vosotros, ¿no? ¿Eh? Soy muy chulito, ¿no? Aquí intentándome pillar la... Eh, la retaguardia, eh Ajá Qué putada, no haberlo pillado. Man, eh. Me han congelado. Vaya dila. En la vida me los vaya a quitar el side, cabrones. Aquí me muero yo, compadre. Defendiendo como un cerdo, eh. Tiempo extra y tiempo extra. ¡La vida! ¡Julio! Aquí no se escapa ni Dios, Julio. ¡Julio! ¡Eres un borracho! Hermano, ¿pero qué pasa? Epilepsia. Me muero, gente. Por fin me muero, pero defendiendo. Joder, macho. <risa> me encanta, vale, no, pero es muy divertido No, no, no, es que es muy divertido Perdón, me he explicado mal Ganas, o sea, te diviertes con el personaje Y tienes un ratio de victoria grande, campeón etario. O sea, es, está muy roto No es coña, o sea, está rotísimo eh, no sé, es igual que la La mujer de De lo de la minigun, bueno la minigun, lo del rayito Está roto, es un personaje complicado pues es un personaje bastante complicado Por la cantidad de Mojovidas que tiene. Ajá. ¡Qué buena, cabrón! Me acabo de comer todo el daño de ese personaje sin necesidad de morirme, eh. Bueno, y ni me ha tirado, macho. Tengo que. Tengo que. Tengo que.. Y, y yo. Podemos ganar la partida ya. Churrita mía. Cuando me venga la ulti ganamos, ¿no? O sea, si puedo, claro. Vale, vale, vale, vale, vale, entiendo. Ponemos pantalla aquí, ¿no? Vale, vale, vale. ¡Hostia! Me reventó, ¿eh? Sigma es un investigador con el poder de separar agujeros negros y por ello tiene problemas mentales y luego está Lucio que, que pone música brasileña y en serio. Nos ganan, ¿eh, gente? Nos, nos han ganado, nos han ganado, gente. Increíble, en el tiempo extra, ¿eh? No llego. Hoy, mañana. Ma claro, ya mañana vendrá lo de Halloween, exacto. Como ha dicho Fancero, tú y yo, no me jodas. No me jodas, qué máquina, tío. Tengo que poner la pantalla o algo. ¡Wow! oigo ¡Guau! Oigo, oigo la armonía de las estrellas. Atentos, ¿eh? ¡Hijo de puta, qué buena! ¡Diablo!